Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, estamos acá en el Common Test. Vamos a ver básicamente los nuevos cambios que se han producido en los tanques. Recuerden que han eh, nerfeado lo que es un poquito los, los ligeros con ruedas y han eh, potenciado o bufeado un poco lo que es el E100. Bien, recuerden que tienen un cañón más y el cañón lo han mejorado, ¿ok? Tenés un cañón de eh, el 128 el KWK-E, Auf -E, que pegás unos 530 más o menos y recargas en unos 9 segundos, eh, lo cual no está nada mal. Yo la verdad creo que este cañón no está nada mal para llevarlo, sinceramente. Antes pegabas 490, ahora son 40 eh, 40 puntos de daño más, de, de, de, digamos de daño que causás y recargas en unos 9.49, no está nada mal. Este cañón saca 750, que puedes tranquilamente sacar unos 560, o sea, sacas un low roll y tardás 15 segundos con, 60 y, con 82, perdón, en recargar. Yo la verdad que mira, entre este DPM de 2800 y este de 3350, yo creo que realmente me quedo con el de 3350. ¿Por qué? Básicamente digamos por la por la recarga, prefiero tener una recarga eh, pegar, aunque sea unos 500 Pero sé que en 9 segundos Ya estoy recargando nuevamente bien eh, No sé, es una forma de verlo Yo por lo menos lo veo así eh, Penetrás 2.46 y 3.11 Y con el otro penetras 2.46 3.34 Es verdad que con este penetras Un poquito más, 20 más Que es bastante igual Pero no sé, bueno van gustos Las explosivas de una y de otro también Es que hace más daño la explosiva Del 150 milímetros Y este es un 128 no lo sé, la verdad que van gustos A ver, vamos a sacar, en principio vamos a sacar una Vamos a jugar una partita con el EBR Recuerden que ahora es más fácil que eh, Disminuyan la velocidad estos vehículos Porque les nerfearon eso Básicamente cuando les pegás un tiro Antes les pegabas un tiro en la rueda Y la ruedita seguía tiki tiki tiki tiki tiki, tiki Pero seguía siendo a 90 km por hora Bueno, ahora eso supuestamente Se terminó y eh, tendrías que estar Uy, se me fue abajo y tendrías que estar sufriendo un poco más en ese sentido. Vamos a ver si realmente es. Eh, si es esto así o no. No lo sé. Vamos a verlo. Bueno. XIMW No sé por qué me pone que soy de ese clan Your nickname was to guión bajo 16 bajo NEA Bueno, me llamo Murka Bueno, ¿ves? Acá tenemos las nuevas posiciones, ves Algunos van para acá Otros van para acá Yo voy a spotear acá, aviso, ves que Aviso que voy a spotear ahí Driving to position ¿Ves al equipo? Y después Eh. Tenés.. La posibilidad de decirle a alguien, por ejemplo, a este, ¿para qué? Le pones thank you no sé. Me comí la pijera eh, entendés, no sé, y tenés, fíjate las opciones que tenés Bueno, ¿para qué no? Thank you, I will help you, I need help, SOS, retreat Retreat me now Che, no vino nadie para acá, ahora. Ok Olé. Bueno, nos rompimos una rueda Hemos bajado a 67 kilómetros por hora, 68... Bah, me roto una rueda En realidad hemos golpeado contra el suelo que no es lo mismo Dije una no, boludez Ahí, ahí nos han roto una rueda Reparamos y seguimos nuestro camino Pero fíjense que habíamos reducido un montón Lo que es la velocidad Nosotros no tenemos cobertura acá La verdad es que lo mejor que podría hacer realmente es irme a la mierda Estoy solo, Verán literalmente, solo Chao Adiós no tiene ningún tipo de sentido estar ahí, porque es, es, es... Están diciendo... ¿Ves? Eh, fíjense que ahí estaban diciendo que había... Que estaba la Arty ahí. Vamos a ver si podemos cazarla. Ahí está en el 100. No sé quién, bla, bla, bla. Chau, nos fuimos. Adiós yo para ir cambiando, ok. El equipo sigue buscando, el S50M. Ok, ok, ok, ok, ok. Ahí está el Arty. Perfecto. Termina matando el leopard que estaba campeando, pero asquerosamente atrás que hace un leopard ahí, bro. pero movete un poquito, papucho. Eh, igual se usan para eso, básicamente, los leopards los usan tipo rec, hiper, mega, recontra contra, re, camper. Eh, pero bueno, es así, se usan así, se usan como si fueran cazatanques, o bueno, la gente lo usa así por lo menos. Bueno, pero fíjense que yo la verdad es que no, no Está bien, reparé rápido, ¿no? Pero si no, a ver. Se nota en el sentido de que te baja mucho la velocidad. Te baja muchísimo la velocidad. El aimbot sigue siendo el mismo porque se la puse al Leopard en velocidad, girando. Sigue siendo exactamente lo mismo. Eso no, no cambia. Eh, ¿Qué más? Vamos ahora con una, una partida con el E100. Recuerden también que, no sé si les dije que han... Eh, tocado lo que es el 60 el proyecto 65 eh, lo han hecho un poquito más más malo podríamos decir le han puesto más dispersión y demás al 430 también lo tocaron bueno vamos con el de 100 vamos a probar eh, el cañón de 530 a ver qué onda y después jugamos una con el de 750 para ver cómo, cómo lo ven vamos a ver si agarra batalla la verdad es que no lo sé no lo sé no no, no note mucho la diferencia o sea sí vi la diferencia del ebr 105 cuando me pegaron el tiro y me, me se bajó muchísimo la velocidad eh, pero es que ya te digo no, no le di tiempo a que ni siquiera lo que pasa es que quedas muy vendido porque quedas yendo a 60 km/h con en situaciones muy muy complejas donde tenés capaz que tres o cuatro chabones Apuntándote, estás muy en el horno. A ver, voy a ir al Yolo. Voy a ir a Saco. Voy a hacer la Gran Lorchin. Eh, voy a avanzar. Quiero probar el blindaje de esto frontal. Yo estoy seguro que con... Do... Tiene 270 ahora esto de frontal acá. Eh, dice Wargaming que esto va a ser más difícil de penetrar. Yo creo que con 270 igualmente van a entrar. Van a entrar todas. Estoy seguro. Fíjate. Una de 340 Por más que le pongas 300 Que le va a entrar igual El tema es que No entre tan tan fácil no, no, Me parece que va por ahí la cosa Bueno ahí si sí, ves ahí por ejemplo L100 le ponemos eh, I will help you le ponemos ¿ves? Te voy a ayudar eh, Entonces como que podés interactuar más con la gente no Creo que es de ese lado Помоги мне. Помогу, чем смогу. I will Э, А ты Я Bueno habrá entrado, no lo veo te 7 de la clava ahí ¿eh? no sé. es todo muy extraño este juego sinceramente veo cosas muy raras cada vez demasiado raras muy extrañas que no me terminan de ser Con el de, Está con el. Está tirando hit con el cañón grosso, ¿no? También. Yo pensaba en recomendarles este cañón. Realmente, si este cañón funciona así, no se los recomiendo. Y tampoco les recomendaría el tanque. Yo no le veo ninguna mejora, ¿eh? sinceramente. Lo veo bastante, bastante malo, el tanque. Si te entra. A ver, vamos a ver. Tal vez está, tocaron el IS7 y tiene más penetración. No sé. Pero si esto va a ser el e 100 pero ni te maten sin sacarlo. Hay gente que está diciendo, bueno, por fin. ¿Este es el bufeo? Malísimo. Si este es el bufeo, es malísimo. Para mí, siempre es una perspectiva personal, ¿no? Por supuesto. Después capaz que lo jugás vos y en tu cuenta y te gusta y te encanta que te entren todas. Pero bueno, a mí no me gusta. Vamos a jugarlo con el cañón... Powerful. A ver el 17, cuando entra? Mm, tres, no, con 300 te entra en el mantelete, güey. No sé, no, la verdad que no sé, chicos. No lo sé, yo quiero que vean ustedes lo que lo que supuestamente está más bufeado, está mejor. No lo sé. Una partida más rapidita. Tampoco quiero hacer un video súper super largo, por eso voy al yolo ahí, voy a saco para que vean. No tomen esto para que vean cómo se, cómo se juega el tanque, o sea, olvídate, el tanque no se juega así ni en pedo. Estoy probando luego, estoy, o sea, estoy yendo a saco para, para que vean que, que le entran todas igual. Que es lo mismo. Lo angulé un poco, le entra en el lateral. Lo pongo de frente, le entra de frente. El que me gustaría probar es el IS-4 El IS-4 sí, escuché Por ahí que, basta, que está muy bien Posta Incluso mejor que este Que este no lo, Es que no lo veo bien directamente Sorry, se les sacó la emoción lo que pasa es que vas marcando Así en el mapa Carmora, help LZ, retreat, thank you reloading, help Выражаю благодарность. Me parece bien esas cositas tan buenos. la mató, vaya. Claro, señalás con el mouse, por ejemplo allá y le pones. Z, driving to position. Ahí va, ¿ves? 750 metros Ok, ok Perfecto O sea, tenía el cañón Tenía el cañón pedorro y ahí acá Y acá también te entra Está bien, te la vi de arriba, que ahí arriba sí entra No sé, chicos, no sé, yo la verdad que No, no, ya te digo Estos tanques, lo estoy mostrando Más que nada para que ustedes vean cómo están Por si no tienen ganas de jugar como test, como El comontés, el Server este A ver si vale la pena o no vale la pena Creo que lo voy a poner así, ¿vale la pena? el 100 o no vale la pena? Y ya están viendo las conclusiones, vean lo por ustedes El chabón a cuánto me pegó El, el otro cañón dijimos que tenía eh, 311 de penetración Y el chabón a esa distancia Me penetró Con APCR Que supuestamente pierde penetración con la distancia imagínate de, de, disparando Mano a mano ahí cerca, o sea que No sé Creo que los rusos siguen teniendo la ventaja lejos, por lejísimos. Por lejísimos. No tenés nada que hacer. Salís así contra, un, contra cualquiera y la esclava igual. Es exactamente lo mismo. Realmente creo que quisieron tipo maquillar, como diciendo, bueno, miren, bufeamos este. No hicieron nada. La verdad es que para mí, creo que no, no. No, no hicieron una buena, una mejora real del tanque, Este blindaje es totalmente, casi que no tiene inclinación, es prácticamente llano, plano podríamos decirlo Si realmente lo quisieran mejorar tendrían que meterle un 290, un 300, ponele El IS-4, mirá, en la torreta no le hice nada El IS-4 me llega a tirar a mí, es que me entra, pero no me tiró, no sé, habrá tirado a cualquier lado me habrá apuntado al chasis, pero, supongo, no sé Siete, siete, no lo penetramos, ya murieron todos directamente. Cram Banks, ese no pollo, la Arti también que nos da. Yo no voy a ir justamente por eso, bro No voy a ir porque... Eh, el IC-4 me quiere llevar ahí porque tenés la grille Tenés el 140 Tenés... Eh, no sé qué más por ahí No tengo idea, pero no olvídate que yo vaya para aquel lado porque El mouse está metido ahí atrás No te conviene bajar, no bajes porque tenés ahí, tenés una banda ahí se lo van a fornear las artes acá tenemos el típico el típico agujero de siempre ¿no? el que te entra y que te las clavan ahí en, en las mejillas un 277 con hit 340 Va a ser lo mismo de siempre, chicos. Un jitazo un de un 277 te va a entrar igual. Así que angula lo que quieras, haz lo que quieras, que te la van a clavar igual. la tierra tirándome no oh, que me va a tirar mejor dicho no me baja el cañón no baja el cañón no baja el cañón ¡Oh! otra vez a dónde no baja oh, la panza ni habla cáncer del juego, el Eh, Qué raro. ¿Qué hacen jugando arte acá, boludo? Por favor, hasta acá juegan arte también. Dios, Dios mío. World of Arties. Eh, bueno, chicos, básicamente han visto lo que es el tanque. Vieron... No sé, yo la verdad que... O sea, quería probar si frontalmente le entraba todo y evidentemente... Salvo algunas Muchas te van a entrar Y los que saben apuntar te van a tirar y No sé, yo creo que Sinceramente me preguntás mi opinión, yo creo que es lo mismo Subirle de 250 a 270 Es exactamente lo mismo porque Todos los tier 10 penetran 340 Y en los que no penetran 340 Te va a agarrar un 268 con hit Te va a tirar la torreta que tiene 395 395 y vos tenés 270 Entonces un 277, te agarre y tiene 340 340, y vos tenés 270 es, No es un bufeo, para mí No es, no es un bufeo, no, no lo tomo como Un bufeo un real Sincero Me parece que es más para Calmar un poco las aguas y decir, bueno Tomen, acá tienen el, el bufeo tan esperado Alecían Ponele Pero bueno, nada, es una simple opinión Podrán ver miles de replays y de otros Canales a ver qué opinan yo la verdad es que a mí no me gustó. El L100 sigue sin gustarme. Es un tanque que no me no me termina de, de, de, de convencer en ningún aspecto, digamos. No, en la movilidad, en el blindaje. La penetración, sí, no, no es mala para nada. 3.34, no está mal. Pero es que es un cañón tan grueso que... No sé, no sé, a mí no, no, no me gusta, no me gustan así. Los lo súper tan, tan, súper pesados no me terminan de cerrar. Pero bueno, nada. Hay gente que le gusta, le, me parece totalmente respetable y válido. Eh, pero no son de mi agrado. Bueno, espero que hayan podido ver, por lo menos. Después vamos a ir interactuando un poquito más con el Common Test y para que vayan viendo a ver qué onda. Pero ya saben, chicos, en el frontal le va a entrar exactamente igual que siempre. Eh, y tienen los dos cañones que pueden elegir ahora que pegan un poquito más eh, el otro y recarga en 9 segundos. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado, que les sirva para sacar conclusiones. Ya sabés por lo menos a qué te atenés si sacás el E100 o el EBR 105 y demás. Gracias amigos y nos vemos en la próxima. Chau chau.